Derechito al vicio, somos Cine y en esta ocasión te traemos el unboxing del juego de cartas de Pokémon. Escudo y Espada, Tempestad Plateada en los últimos sobrecitos de nuestros amigos chinescos. Obviamente estas son las ediciones chinas que llegan a la Argentina por parte de los distribuidores que cruzan el océano cruzan el mar para traernos ¡Muah! delicias cartigráficas en formas chinescas pero en su traducción española rarísimo así que vayamos a ver ¿Cuáles son las últimas cartas que podemos conseguir en los diferentes mercados chinos, en las jugueterías y en los bazares de todo el país? El último rincón del planeta Argentina. Ahora sí, vamos a ver. Vemos que ya de una en los postercitos, en estos sobrecitos, vienen 10 cartas como en los sobres originales. Tenemos ahí imágenes de Lugia, tenemos una imagen de Perekin, me parece que era del Fox La Evolución. Y tenemos también a Alomorús. O era la Morusa, no me acuerdo. Pero bueno, tenemos ahí a los tres puntitos. Y algo que me dijeron que leyera de la parte de atrás en nuestro video anterior es que tiene acá traducido toda la sinopsis. Vamos a ver este de acá. Aventura Argenta, 100% Argentina, bien de Messi. Descubrimiento deslumbrante, un siniestro estruendo resuena a la distancia y Lugia, Viestar emerge de las profundidades del océano para responder a su llamada. Territorio inexplorado ya se bajo una empanada esperando ser explorado junto con Alolan Bullpix, Viestar, mientras que el Serperior, Unnow y Mowal se unen a la expedición como Pokémon Viestar, en una batalla legendaria guarda mientras... Regiliki, Bimax y Regidragobie, Star, despiertan del sueño. Descubre poderosas alianzas en la galería de entrenadores y establece un rumbo para la aventura con la expansión Pokémon. Bastante bien, ¿eh? Bastante bien la sinopsis, como que lo tradujeron perfectamente al español. Ah, como extraño esas viejas épocas donde las cartas Yu-Gi-Oh chinescas tenían traducciones hechas por Google Traductor. Pero bueno, ahora sí, o por Duolingo, ahora están bien hechitas. Y empezaremos con el sobrecito de Lugia Como ustedes saben, hemos abierto la caja anteriormente Una caja que ya viene con varias cartas copadas de Sol, de Silver Tempest Pero los sobrecitos siempre tienden a tener una carta metalizada o una carta especial extra Che, pero ya está re difícil abrir el sobre al día de hoy Y algo que me copa mucho es que... Ups Además de tener 10 cartas, volvieron a simular... El efecto de tener una carta de energía en todos los sobrecitos Lo cual es un Pokémon menos, pero al menos se parece al formato original Tenemos acá por ejemplo la energía metalizada Ya la primera carta que vemos es una energía Seguido por el pequeño Meditite Meditite tipo lucha con 70 puntitos de vida Mirad qué feliz que está ahí en el pasto comiéndose unas, unos arándanos Con puño infalible tiene 30 puntos de daño para darte Seguido por el Leoncito de Fuego Piroar, que tiene unos 120 puntos de vida tipo fuego con la habilidad Aura Candente. Seguido por. Cascun. Cascun. La evolución de Gumpel. Es. Digo, sería como la versión oruguesca La versión ya viste cuando se ponen en su capullo Con 80 puntitos de vida Se va a transformar en una mariposa <ríe> Y tiene el ataque Placaje, giro y fortaleza A mí me gustan un montón las cartas Pokémon Porque tiene diferentes artes De los mismos Pokémon Y acá nos encontramos con la buena de Delfox Que es la que aparece en este sobrecito Vamos a ver si acá en este sobre También sale otra Delfox Claro que sí y Delfox B tiene 210 puntos de vida tipo fuego con el ataque resplandor sobrecogedor y fuego mágico de 120 puntos de daño. Me recontra copa esta del Fox ilustrado por Five Band Graphics, en inglés va, en japonés sería como Ichiban Graphics. Después tenemos al pequeño Puppet, el pequeño fantasmita cada carta tipo psíquica con 60 puntos de vida con el ataque bofetón lengua que causa 30 puntitos de daño con dos energías, nada más... Seguido por un Lampent, la evolución de Liquid, el Pokémon Velita, el Pokémon Vela Fantasma. Acá lo tenemos en tipo juego con 80 puntitos de vida y el ataque resplandor centellante, muy copado, que encima le quita una energía al Pokémon rival. Vamos por la siguiente y ya empezamos con otra rareza más. Tenemos un Rotom B, un Rotom B de 190 puntitos de vida con tipo eléctrico Me encanta Rotom, que recuerden que Rotom es un Pokémon que se puede meter en cualquier electrodoméstico Se mete en tu Pokédex, se mete en tu lavarropa, se mete en tu televisor, se mete en tu corta césped Y va cambiando de tipos A ver, tiene la habilidad carga instantánea Una vez durante tu turno, puedes robar 3 cartas Si usas esta habilidad, tu turno termina Epa, Está bueno, está bueno para ir acelerando el mazo y acá tenemos la primera carta de objeto de este sobre Algo que tienen decopados estos sobrecitos De la última tanda que hicieron de Pokémon nuestros amigos chinescos Es que viene una carta de tipo entrenador o de tipo objeto por sobre Lo cual a nosotros nos recontra serviría que hubiesen más cartas chinescas De estas cartas de entrenadores Ya que la mayoría siempre suelen ser las de los Pokémon las que imprimen ellos Pero bueno, tenemos la carta portal al espejismo Puedes usar esta carta solo si tenés 7 cartas o más en la zona perdida, que es el estilo de juego que se utiliza en este sobrecito. Busca en tu baraja hasta dos cartas de energía básica de diferentes tipos y unilas a tus Pokémon de la manera que desees. Después baraja las cartas de tu baraja, está bastante bueno. Y por último, no. la carta dorada de este sobrecito es el Mega Panchoncito, el Pikachu y Star. No, me tiras el Pikachu y Max. Está bien Está bien los puntos de ataque Esto va de vida Esto después lo tenemos que verificar Pero 610 puntos de vida Vamos a ver después si es real o no Si tiene que bajar Pero 610 puntos de vida Tipo eléctrico Con giga placaje eléctrico Y mira. Es doradito, brilla, tiene tronitos de fondo, me encanta. Causa 120 puntos de daño y es el Pikachu más contento de todos. En su versión Giga Max, qué locura. Bueno, el primer sobre entonces tuvo algunas cartas B bastante copadas. Tuvo algunos Pokémon que ya conocemos. Y el gran Pikachu B más, la rompe con de todo. Vamos con el siguiente, vamos a ver si el sobre de Del tiene mejores cartulis. Y vamos a ver, la parte de arriba siempre está recontra pegada. Recuerden ver nuestro video anterior donde abrimos un sobre de resplandor astral chinesco más la cajita de nuestro Silver Tempest. Vamos a ver, uy, ahí ya vimos la primera carta. Lo damos vuelta. 10 cartulis, claro que sí. Y la primera que nos encontramos es el Espinal. Está Espinal, se llama Espinal en español Bueno, elige un Pokémon básico de tu pila de cartas Y cambiarlo por uno de tus Pokémon básicos En juego, todas las cartas unidas a este Pokémon Los contadores de daño, las condiciones especiales Los turnos de juego y todos los demás efectos Permanecen en el nuevo Pokémon Está bien, está bien como para salvar a un Pokémon Que vos sabés que está ahí en las últimas Lo cambiás por otro Pokémon Este recibe todo el daño, pero capaz tiene más puntitos de vida Seguido por Cascoon. Tenemos Cascoon con 80 puntitos de vida Acá lo vimos anteriormente Ahí para nos salió otro Del Fox que no está nada mal, es igual que el sobre anterior, parece esta carta. Pero ya tenemos tres Del Fox, lo cual nos recontra sirve para el masito de tipo, para el masito de tipo fuego. Seguido por otro ratomazo, otro rotomazo. también nos va a servir para un masito eléctrico, tener otra copia. Seguido por otra copia más del portal al espejismo. Y ya empezamos con cartas nuevitas. Tenemos a las. Hermanas, tres malezas. No, qué copado. Tenemos, mira, las primeras sin El efecto dice que miras las primeras 5 cartas de la baraja de tu rival y descartas cualquier cantidad de cartas de objeto que encontres entre ellas. Tu rival pone el resto de las cartas de nuevo en su baraja y las baraja todas. Está bien, como que te deshaces las cartas de objetos ahí de las primeras que tiene tu oponente. Me copa un montón y el diseño está muy tribalesco Y acá mira lo que tenemos Es el Giratina B-Astro. Con 280 puntitos de vida Tipo dragón y tiene el poder Biastro Astro Requiem Puedes usar este ataque solo si tenés 10 cartas o más En la zona perdida El Pokémon activo de tu rival queda fuera de combate Directamente, recuerden que puedes usar Solamente un poder biastro Por turno, seguido por Va, por juego, seguido por una energía y lo tenemos de tipo hierba y aquí tenemos acá, tenemos a la descubrimiento de aventurera en su versión full character. Tenemos, a ver, su efecto dice que buscas en tu baraja hasta tres Pokémon Bis, los enseñas y los pones en tu mano. Después, barajas las cartas de tu baraja. Muy buen buscador, muy buen buscador y recontra sirve para cualquier masito que tenga un montón de Bis. Vamos por el siguiente. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! Esto no me lo esperaba. Una energía. Con el brillito chino, claro que sí Pero una energía de lucha No salió un Pokémon dorado, sino que salió Una energía dorada, ¡qué locura! ¡Qué locura! Y acá tienen los puñitos de fondo <ríe> Es un diseño bastante chiresco, Pero me encanta totalmente Dos energías en el primer sobrecito Va en el segundo sobre, un Giratina Bimax y un par de copias de Delphox y de Rotom Beak que nos recontra, sirve para el vaso ahora vamos por el último sobrecito de esta tanda a ver si nos sale la morosa o oh, la morosa, a ver si nos sale alguna de las dos vamos a ver, vamos a ver, me gusta mucho el diseño del sobre y obviamente, no sé si se habrán dado cuenta Algunos de estos diseños de estos diseños Son hechos por los propios Amigos chinescos, no son copias directas De los sobres que encontramos En las versiones oficiales Uy, ahí sabemos qué carta salía Pero, pero, pero, corremos este por acá es cartulis y la primera que nos encontraremos Es a Beautyfly La evolución de Silkun Con 130 puntitos de vida Tipo hoja, con la habilidad trompa a vida Una vez una vez durante tu turno. Puedes robar cartas hasta que tengas 6 cartas en tu mano. Y tiene el poder Mega Gotar. Que te cura 30 de daño. Y le causa 70 al oponente. Vamos por la siguiente carta que es una energía oscura. La primera energía oscura que nos sale en estas tandas de Pokémon. Después nos encontraremos un Gudra de Hisui Astro Con 270 puntitos de vida. Tipo dragón, lavabosita, dragoncita. Que tiene el poder astrocoso. Durante tu turno puedes curar todos los puntos de daño a este Pokémon ¡Claro que sí! Vamos por la siguiente que es un Hunter Con 70 puntitos de vida Tipo psíquico, en la evolución de Gastly Y tiene el poder caída maldita Después mirá lo que es esto En el sobrecito de la nos Encontramos una Enamorus full art con el, con el entrenador Ahí nomás, con la habilidad guardián del amor Evita todo, mirá lo que es esto Lo voy a poner de costado para que vean lo que es Es tremendo tiene la habilidad Guardián del Amor. Evita todos los efectos de las habilidades de los Pokémon de tu rival infligidos a cada uno de tus Pokémon que tenga alguna energía psíquica unida a él. Excepto a los Enamorus B. Epa. O sea, es un recontra protector para tu masito. Para tu masito psíquico. Después tenemos un Orbital B. Que lo tenemos acá con el Full Art con 180 puntitos de vida. Tenemos acá con la entrenadora. Muy copado, tipo hoja. Con el poder onda misteriosa y pasada de ataque. Seguido por un Magneson, un Magneson B, que este no nos había salido, pero sí nos salió la versión v star Tiene 210 puntos de vida, tipo eléctrico, con el poder tensión magnética y rayos dividido. Vamos por el siguiente que tenemos al Mega, Mega, Mega. Siempre es genial, siempre es genial que salga un Pikachu, porque los Pikachu son, primero, el Pokémon más icónico de Nintendo, de Pokémon, de toda la franquicia, pero también siempre, siempre están ahí, siempre están ahí buscados por todos los... Jugadores y coleccionistas de cartas chinescas originales, me encanta. Seguido por un Crobat B. tenemos acá a las dos parejitas, tenemos a Red y tenemos al chaboncito de la segunda saga. Con un Crobat, me parece que es el chabón de la segunda saga, ¿no? <ríe> con 180 puntitos de vida lo tenemos a Crobat con habilidad Recurso Oscuro. Cuando juegas este Pokémon de tu mano a tu banco durante tu turno Puedes robar cartas hasta que tengas 6 en tu mano No puedes usar más de una habilidad Recurso Oscuro en cada turno Me recontra sirve Y por último tenemos al Victini Dorado En su versión B-Max Dinamax con 660 puntos de habilidad capaz, capaz el número esté un poco errado Pero me encanta totalmente la carta Tipo fuego Y está buenísimo con el poder Max y victoria Y llamas dispersas este tío, este sobrecito sí que es épico Te trae primero el de Crobat, la carta de Pikachu Tenemos Magneson, muchos vi Muchos vi y este enorme VMAX Muy buen sobrecito nos salió en esta ocasión Y algunas cartas diferentes como Beautyfly pero bueno, entonces esta fue la tanda de esta ocasión de cartas de sobrecitos de tempestad plateada, lo que sí vamos a darnos, vamos a decir es que algunas de estas cartas, algunas poquitas, aparecen en los sobres anteriores chinescos que salieron este año, pero hay otras que sí fueron agregadas a esta tanda, así que más o menos vamos viendo que en los diferentes sobrecitos van poniendo más cartas bis, pero algunas son repetidas, lo cual... Te sirve para poder tener un juego completo de algunos de los Pokémon que tenés acá, para poder armarte un masito chinesco y otras para tener tus diferentes Pokémon Beasts de esta tanda. Somos r esperamos que esto te haya divertido, entretenido, informado y, y nos vemos en una próxima edición yéndonos siempre. Derechito al vicio, muchas gracias por comentar nuestros videos debajo de estos, muchas gracias por dejarnos tu super like que siempre nos ayuda, para que YouTube sepa que existimos, y que no nos fuimos de vacaciones, y que no nos comimos churros en verde plata, ¡Ah! y que no fuimos a la pampa a plantar flores, arre, ¿por qué? Porque bueno, capaz el año que viene si tengamos vacaciones, o no, esa es la vida del mercenario, pero siempre nos estaremos yendo derechito al vicio.